Va a haber personal del Ministerio de Interior y Policía apostado en las entradas y las salidas de todos los balnearios, así como también de la autopista. ¿Cuál es el objetivo? Primero es que los vehículos que vayan transitando, va a haber un operativo donde las personas que vayan consumiendo bebida alcohólica humildemente van a ser incautadas, se les van a retener si dentro del vehículo están consumiendo bebida alcohólica. Si así lo tienen, en la parte de atrás, en el baúl, sin encestar, se les va a dejar